Aquí nosotros, a través de la historia, jamás de los amases, habíamos podido ver que en esta población la gente gozara de tener las 24 horas del día el agua en sus viviendas y, y de calidad pues, como el día de hoy está.